El 15 de noviembre de 2019, tras el golpe de estado suscitado en nuestro país, ocasionando la renuncia del expresidente Evo Morales, cientos de productores de coca del trópico Cochabambino se movilizaron y tras la misma fueron recibidos por una represión militar, ocasionando la muerte de 13 personas y una centena de heridas. Este es el puente de Guayani que se encuentra en el municipio de Sacaba. Aquí perdieron la vida 13 personas. ...y generó que decenas de personas quedaron heridas. Familiares piden justicia. Ha venido una marcha pacífica por el golpe de estado del presidente Áñez. Entonces aquí ha perdido su vida y nosotros estábamos adentro. Yo estuve embarazada, no nos podía venir y su papá estaba mal de corazón. Estaba enfermo, entonces él ha venido a descuento de su papá. Entonces él era el mayor. ¿Y ahora piden justicia? Sí, pedimos justicia, es muy doloroso. Nosotros lloramos cada día y noche, con el dolor, el dolor no puede desaparecer, siempre recordamos, ¿no ve? Y nos hace falta, que nos va a ayudar en trabajo ahora? Doña Leonarda Mérida, madre de uno de los jóvenes que falleció en Sacaba con el dolor de su corazón, nos cuenta la falta que le hace su hijo, ya que era el único que le ayudaba económicamente. Lo único que quiere es justicia en contra de las ex autoridades <tose> Asesinaron, White como pájaro como algo, como pisos, que asesina asesinaron, algo, naps, justicia, caras, algo, no hay para tomar la justicia, que hay chico, guarda por ahí, justicia más casa. En su mayoría las personas que han fallecido eran jóvenes. Familiares piden justicia y con lágrimas en los ojos recuerdan cómo eran ellos. Nos hace mucho falta a nosotros, mi papá casi se ha muerto. La cara de embolia recordándose un día cuando he ido a trabajar a fumigar, le ha parecido a mi hermano y se ha enfermado, casi se ha muerto. Ha estado por un mes enfermo mi papá. Mi mamá también no ha querido comer, se han enlaquecido, se han decaído. Los familiares de cada una de las víctimas solo quieren justicia por la masacre ocurrida en 2019.